Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Hoy os voy a compartir la experiencia denominada con G de gamificación. Y en primer lugar quiero dar las gracias a, a la UNED, al IOED y a, a UNESCO, a todas las instituciones que están colaborando precisamente a que se compartan este tipo de experiencias innovadoras en, en la universidad. Yo voy a compartir mi pantalla para que empecemos. Ahí está mi pantalla. Porque precisamente eh, el tema de denominar con G de gamificación, pues surge porque... Mmm, yo me preguntaba que hace algunos años ya, cuando iniciaba la, la etapa de, de aprendizaje a través de la gamificación educativa, en, en el ILSE en concreto, en México, pues tenía que, que definir el concepto de gamificación. Eso en pocos años ya no es así, ya todo el mundo conoce lo que es la gamificación y aunque existan algunos aprendizajes basados en juego, algunos de algunas términos que todavía no están totalmente identificados, pues sí que todos sabemos lo que es la gamificación en el aula. Por eso, en primer lugar, lo que vamos a hacer es, pues, a ver qué términos se os ocurren relacionados con la gamificación y que puedan contener la letra G. A ver, os dejo aquí este, este código QR que da acceso a un, a un recurso interactivo, a Menti, y donde podéis empezar a, a definir, a, a, a compartir algunos de los conceptos, algunas palabras. Yo estaré aquí pendiente de lo que vayáis poniendo. Vamos a dar uno, unos segundillos. Vemos que ya van surgiendo esos términos. Eh, ¿Qué es lo que nos sugiere, por ejemplo, la gamificación? Nos sugiere grupo, genialidad, game, gustar, ganar generación, guasa, o sea, que, que, que, que hay una serie de términos que, con los que relacion, relacionáis el, el tema de la gamificación. Entonces, digamos que no, no es algo desconocido, porque yo recuerdo que en un principio había que distinguir la gamificación de la ludificación, porque no se sabía exactamente si se iba a denominar como game, como los juegos o como el término de ludificación. Pero ya sí que se ha incorporado a nuestras prácticas didácticas, se ha incorporado a la gamificación. Bueno, pues toda esta serie de, de, de muñecos que están hechos con Genialis, nos lo presentan y bueno, yo también había puesto algunos como Up and Doing, la, la actividad, el, el, los gamers, quien no conoce a los jugadores que son quienes habían iniciado todo esto por el simple hecho de jugar se sentían motivados hacia el juego, pero ahí está nuestro reto en conseguir que, se, que se, esa motivación también se lleve al aula. Ese, en, es, ese enganche y, y, como no, la herramienta eh, Geniali, Geniali, que por ejemplo esta presentación está hecha con Geniali, nos no, no ofrece una serie de de, de recursos, de plantillas con las que podemos jugar y también hacer jugar a nuestro alumnado para que aprenda, que, para que se consigan los objetivos del curso. Los ganchos, pues, que sí que sí, son tan importantes en el juego porque nos hace que, que, que nos motivemos, que esa motivación que va, que va bajando conforme va pasando el tiempo de estar en el aula, pues, que consigamos atraer a nuestro público. Ese game over, cómo termina un juego, pero enseguida empezamos otro, cómo hacer que, que nuestras materias didácticas también estén incluidas en ese querer siempre empezar, nunca hay un fin, sino que volvemos a empezar, pero ya con lo que tenemos aprendido. Y bueno, aquí la que, las que habéis puesto vosotros, cómo se genera, la genialidad, cómo gusta, o sea, que hay una serie de, de, de, de términos que, que nos van haciendo más cercano el tema, el tema de la gamificación. Y bueno, yo lo que hoy os comparto es un, una contribución que hicimos, que hemos hecho en el Instituto Universitario de Educación a Distancia, el IUED, de la UNED, donde hemos hecho un taller de gamificación, se ha desarrollado en la edición 2020-2021, y, y, y, y todo este tema de la gamificación, pues lo que hicimos es, en vez de Contar es lo que es la gamificación, pues llevarla a la práctica, lo que te dicen en el juego, no lo digas, demuéstralo o muéstranoslo y convierte tus tu clases en un escenario de juego. Precisamente el objetivo que tenía nuestro taller eh, es el de capacitar a todo el personal docente en habilidades en saber, en competencias que están enfocadas a desarrollar esa creatividad que desarrollas con el juego, la motivación que tiene el aprendizaje como punto de partida también para resolver problemas, para, para salir de lo preestablecido, la, la competencia de aprender a aprender y en definitiva esa capacidad que tiene el juego de orientar el aprendizaje hacia el éxito, de orientar a sus jugadores hacia que consigan saltar de nivel y cada vez tener más éxito. Eh, en ese sentido, el curso lo, lo estructuramos a través de un triple objetivo, un triple objetivo que, que se estructuraba en un punto de partida que era conocer el potencial innovador que tenía la gamificación como una estrategia didáctica ahí sí que bueno una parte de lo que son las definición de los conceptos también iba, iba relacionada porque si no sabemos esos términos y a qué y, y, y con qué aspectos de nuestro de nuestro curso de nuestra materia se relacionan pues no podemos identificarlo también conocer cuáles son los componentes clave que tiene el juego y cómo utilizarlo en la creación de materiales educativos. Ahí tendríamos que conocer, pues, todo este tipo de herramientas y cómo llevarla a la práctica de una manera, pues, que no tengamos que ser expertos en tecnología, ¿no? Y por último, saber cómo podemos aplicar toda la gamificación para desarrollar nuestro proyecto de aula. Así que lo que encontramos en todo esto, pues, son una fuerte implicación del alumnado y que se lo, lo veremos ya al final, o hago spoiler, de que se materializa, a través de sus creaciones, que exceden del número de horas que tiene el curso, eh, se consigue ese flaw que se pretende con el juego, pues lo conseguimos en el taller, de modo que si el curso tenía 25 horas, pues nuestro alumnado pues a lo mejor le dedicó 100 porque se veía implicado tanto en la narrativa que iba envuelta en el juego, como en el desarrollo de esos retos, de esos niveles y de esas sorpresas, que siempre el juego, lo que tiene que despertar en nuestro alumnado es la sorpresa, ¿no? Y nuestro punto de partida, pues, comienza con un webinar. Un webinar donde se comparten todos todas las características que tiene la gamificación, toda esa parte, digamos, más teórica y también con experiencias prácticas trasladadas de otro, de otro ámbito donde han funcionado y, y, y que se podían llevar a la práctica docente también dentro de la educación a distancia, dentro de la UNED y de un conjunto de profesorado mmm, que procedía de diferentes disciplinas. Había de disciplinas más teóricas o como disciplinas más prácticas, de psicología, sociología, educación, derecho. Ahí te, nos acercábamos a una serie de, de, de personas que estaban acostumbradas a la educación a distancia, pero que, que no veían la forma de, de llevar esa gamificación, ese juego a la práctica desde la propia plataforma que te ofrece la UNED. ¿no? Entonces, en este, en este webinar que estaba en abierto, se atraía la atención hacia hacia el juego y, y con incluso con alguna experiencia que ya desde la propia UNED se habían llevado a cabo esto sería esto fue nuestro primer reto porque lo hicimos entre, entre David Recio y yo hicimos esta mmm, diseñar la plataforma Ten, eh, el, el, el interfaz el formato que tiene la, la plataforma Normalmente es con el título de la asignatura y una serie de textos y si acaso un no icono a los que puede acceder a toda una serie de recursos. Pero queríamos darle ese aspecto de juego y entonces nuestro reto estaba en a través de estos personajes cómo podíamos insertarlo dentro de la propia plataforma. ¿Cómo podíamos en, en lugar de... de de partir de un declive, un, un, una bomba mundial o alguna cosa como suele, suele aparecer en todas las estrategias gamificadas, pues quisimos acercarlo a unos personajes que fueran más cercanos, incorporarlo a una historia que no fuera apocalíptica, sino que, que con la que se pudieran identificar y que recorriera todo el curso. Todo el curso, todo el taller, se iban ahí desvelando niveles a partir de, de cómo gamificáramos esta historia anal eh, simplemente el hecho de que la plataforma es un, algo, eh, algo estático y que nosotros la convirtiéramos a través de, de, lo, de las plantillas de genial en algo con movimiento pues ya llamaba la atención también nos planteamos una serie de retos pues porque nuestra idea en el juego siempre es que pueda que conforme va superando niveles pues que tú vayas desbloqueando desbloqueando eh, características del juego, desbloqueando herramientas y desbloqueando sus propios niveles. Ahí se nos quedó la duda de que no fuera tan directiva como es la plata, son las plataformas donde el propio profesor o el servicio técnico es el que va desbloqueando eh, un bloque de contenido, un bloque de actividades y en este caso era un nivel, un nivel al que se, se pasaba a conseguir el siguiente objetivo. Eso se nos quedó ahí. Pendiente de desarrollo por parte del servicio técnico de, de, de la universidad, a ver de qué forma no teníamos que ser nosotros quienes desbloqueáramos, sino que cada uno fuera a, y cada uno fuera a, a su ritmo. Pero sí que cuando terminaban uno de los niveles, tendrían que haber desbloqueado, llegando a, al final de los juegos y presentando la actividad como, como una parte de superación de, del nivel. ¿no? Eh, comenzamos porque el curso ya estaba. Eh, se había hecho una guía didáctica con, con estos objetivos y qué cosas íbamos a introducir, pero empezamos preguntando a ver qué nivel y qué, qué adquisición de conocimiento de la gamificación tenía nuestro alumnado profesorado, ¿no? Y lo primero que hicimos es con esta herramienta, con Gozampo, pues lo que hicimos es preguntarle preguntarle además a una herramienta interactiva que está en la web, le dábamos la bienvenida y le preguntábamos qué sabían acerca de, de determinados conceptos. Entonces le preguntamos qué sabían sobre la gamificación, qué cosas le gustaría aprender, porque muchas veces como desconoce cómo lo podría llevar a la práctica, pues no te atreve a, a, a, a imaginar qué cosas te gustaría aprender. Si habían utilizado técnica porque como había de todo, había diferentes niveles, qué técnicas habían utilizado Aplicando juegos y cómo eran y además qué herramientas, porque sí que algunas personas sí que conocían Geniali o conocían Kahoot o conocían una serie de recursos que incluso la habían llevado al aula, ¿no? Y además también le invitábamos que, a que ese punto de partida fuera compartiendo alguna de las herramientas, de algunas de las actividades que habían hecho, ¿no? ¿Veis? Esta es la herramienta que además nos ofrece una serie de, de reportes y con esos con eso reportes pues tenemos eh, esa posibilidad de ir adaptando directamente al directamente a, a curso, ¿no? Entonces ahí ya empezaban nuestras reuniones donde veríamos cuáles serían los contenidos iniciales. Además, también todo esto formaba parte de ese, de ese proceso de comunicación interactiva que había entre, entre los, las personas que estaban participando en el curso y nosotros como profesorados, porque lo íbamos adaptando a, a partir de sus requerimientos, de sus necesidades. Por supuesto, diferenciar lo que era la gamificación, porque no siempre se tiene tan claro que la gamificación eh, en qué consiste, sino que llevamos un juego al aula y eso, pues, a desvirtuar un poco todo eso. ¿Cómo conseguiríamos esas metas, esa motivación? Eso iba desde la, desde el, el, eh, la modificación de, de la plataforma hasta incluso cómo las actividades se iban diseñando, cómo el tener que crear un entorno gamificado, pues a lo mejor desde un punto de vista que era menos... Mm, de, de ingeniería, de, de, de telemática, pues no se llegaban a conocer esos recursos y cómo se podía hacer algo multidisciplinar o cómo se podría diseñar incluso el juego, pero desde de, de, a un nivel más teórico, donde yo introduzca los tipos de, de herramientas que me podrían servir o la, las limitaciones que yo tengo, ¿no? Y además, todo eso, pues ya os digo, dándole un carácter muy importante al storytelling, a la narrativa, a cómo se envuelve todo en una narrativa que se haga cercana y con la que yo me sienta identificado, identificada con esos personajes que me van a ir llevando durante toda, todo, todo el diseño de mi curso. Era un laboratorio, un laboratorio donde te podías arriesgar a que algo, si acaso no te funciona, para eso estamos en, en un taller viendo que, hasta dónde están nuestros límites, ¿no? Y ahí empezamos a diseñar. Empezamos a diseñar las propuestas y los entornos gamificados. Los bloques, pues, lo íbamos haciendo que fueran esa introducción a los bloques, pues, de la forma más gamificada posible, utilizando herramientas y también que, se, que eso nos diera la opción de poder alternar con herramientas. Por ejemplo, el bloque 1, que es donde íbamos a convertir mi curso, el curso en un escenario de juego, se lo dábamos para que accedieran desde los enlaces propios del Geniali y también podrían acceder por la forma tradicional en la que la plataforma te redirige hacia mm, documentos, repositorio de, de, de grabaciones, pero el, la, el, el Geniali ya te daba la, el acceso a la reunión, a la información del curso con los contenidos, incluso al Kahoot que en un momento primero pues diseñamos un Kahoot para. Para, para que se interaccionara con esos primeros conceptos que se habían visto en el webinar. Sí que es verdad que, que de la utilización del Cajut sacamos diferentes aprendizajes todos, ¿no? Porque Cajud te da la, la, la interfaz de las preguntas, se quedan en una pantalla, y a no ser que, que seas muy rápido o tengas do, dos ventanas abiertas, pues pierde segundos que son cruciales para la posicionarte en los puntos que tiene cada una de las preguntas. Las preguntas estaban valoradas con mil puntos y, y a medida que, que pierdes uno o dos segundos en cambiarte de pestaña, o en cambiarte de ventana, pues esos mil puntos se te podían quedar en 900, en 700 y entonces ahí sí se conseguía esa implicación del profesorado que decía, se quejaba, de que no llegaba a los mil puntos, porque a no ser que tenga un móvil en la mano con el que en el móvil estás contestando las respuestas y en, el, eh, en la pantalla del ordenador estés viendo las preguntas, esos, esas micras de segundos te hacían perder posiciones con respecto a tus compañeros. Entonces, ese, esa limitación tecnológica pues la, sub, la solventamos en, eh, en bloques posteriores, pues utilizando por ejemplo Quizizz que nos daba la opción de ver en la misma pantalla las preguntas y las respuestas, y no necesitaba de dos dispositivos, ¿no? O sea que nosotros ahí también hicimos ese aprendizaje y nos pasamos al siguiente bloque, con lo tanto al siguiente objetivo del curso, que era compartir toda una serie de herramientas que aunque no te la herramienta no te constriñe a lo que tú quieres hacer, pero sí que era interesante conocer qué hacían esas herramientas, tener unos pequeños videotutoriales con los que con esa herramienta íbamos a poder diseñar nuestro curso. Entonces, nuestros sujetos, Gamifiquín y Gamifiquina, eran quienes te abrían ese espacio donde habíamos, habíamos hecho toda una serie de videotutoriales de cómo funcionaban las herramientas y qué cosas se, se podían hacer en ellas. Eh, en cada una. Hay un, en cada uno de los, de estas imágenes, hay acceso, pues, como vemos, al Quizizz para que vean la diferencia con Kahoot, porque también todas estas herramientas las utilizamos en la versión gratuita, y hay algunos de los servicios que, como van teniendo tanta aceptación con el público, pues, se lo van llevando a la versión de pago, nos pasó, por ejemplo, con Kahoot, que la parte Challenge que tú puedes utilizar el Kahoot aún después, offline, con dejarlo para que tu alumnado lo utilice, pues, eso lo habían llevado a la, ver a la versión de pago, entonces, a no ser, que dispongamos de una versión de pago y tengamos todos los servicios que tiene la herramienta, algunas se nos van limitando por el tipo de acceso que tengamos. Pero sí que vimos pues, cómo, por ejemplo, interactuar con un vídeo, cómo podíamos parar las preguntas, parar, parar el, eh, el vídeo a medida que tú vas introduciendo preguntas para conseguir esa motivación, ese gancho hacia, tu, hacia el alumnado. ¿no? Y así, de esa manera, pues podían incluso... <risa> pues ver cómo esa herramienta le podía dar, dar lugar a que se planteara un, un tema de la, dentro de la asignatura o ver que algunos no se lo podían plantear. En concreto tuvimos una, una alumna que encontró una limitación porque su, su materia eran temas matemáticos y, el, y el, el hecho de poder escribir con caracteres matemáticos, que no es un carácter sino que es toda una formulación, pues le impedía poder mmm, saber cómo llevar a la práctica todo eso para que su, su alumnado interactuara mucho mejor. Entonces, de todo eso, pues como nos iban surgiendo una serie de, de, de temas de comunicación en los foros, decidimos que eh, era relevante en ese momento pues crear como una especie de sala, una especie de, de, de cafetería donde compartiéramos lo, las limitaciones, las cosas que nos gustaría hacer, lo que vamos haciendo, lo compartiéramos con otras personas porque así no solamente desde un, un foro de texto que poníamos qué cosas nos estaban pasando, sino que podíamos compartir la pantalla a través de Teams y ahí a partir de ese, de ese compartir pantalla, pues podíamos ver a dónde estaba nuestra limitación, cómo nos limitaba la, la, la plataforma y qué es, lo que quería, qué es lo que nos gustaría hacer. Y si había otros compañeros en, en, en el curso que nos podían echar una mano. Bueno, pues, pues ahí se compartieron toda, toda una, una serie de, de actividades y de hecho cuando terminó el curso lo que hicimos fue eh, hacer una selección de algunas de las de la, de los juegos que había creado nuestro alumnado y que la verdad que merecían la pena porque se, eran reseñables, tenían de, de disciplinas diferentes como podía ser la paleontología, las matemáticas, la psicología social, la historia económica, el, el deporte, la psicología del deporte, el hacer cálculos matemáticos, todo eso estaba hecho desde diferentes plantillas, sobre todo con geniales y también planificados de maneras que podían estar embebidos dentro de un proyecto mayor, como por ejemplo pasó en el caso de la paleontología, que habían hecho su página web y que estaba relacionado pues con una fecha en concreto donde se podrían se pondrían en común actividades y visibilización, por ejemplo, el día del 11 de febrero, el día de la mujer y de la niña en la ciencia, o sea que había estaba dentro de un proyecto aún más ambicioso, ¿no? Por ejemplo, en este de la psicología social y de las organizaciones, pues lo, había tres retos y en cada uno de los cuales tenía, te daba una letra, una letra y con las tres se compone la clave que necesitan para abrir el cofre, el cofre final donde se guarda el premio. Y el ingrediente final es que, al fi, es que quien hace el juego encuentra el ingrediente secreto que es suyo su yo personal, o sea, que hace una serie de, de, de pasar de, de, la, de lo real a lo ideal, a lo responsable, o sea, que hace un aprendizaje de todo la, de lo que es la psicología social y de los conceptos prioritarios en, ese, en esa disciplina, ¿no? También en, en otros, perdón, en otros se, se trataba la, a través de un skate room el tema del autoconcepto, o este que, que os comento, que, que es un tema de, de paleontología, donde se hace un escape room, en el que se hacen varias cuestiones sencillas acerca de, del estudio de los fósiles, y estas cuestiones se complementan con la divulgación online que hay en una página que han creado, y de hecho se propone a los, a los participantes en este escape room que si les ha gustado la experiencia, se apunten a otra actividad, a la actividad que se desarrolla, como os he comentado antes, en el 11F. Y, y la realización de esta actividad ayuda a que los participantes conozcan la plataforma y previamente a la realización del 11F, y también el uso de un tablero con escaleras, con serpientes, que van incrementando la dificultad con preguntas similares a las que se hacen en el Skate Room. Lo hacen de una forma Cooperativa y se centra en el foco en visibilizar a las mujeres paleontólogas y a las mujeres geólogas. Ahí eh, yo os dejo los enlaces en la, en, la, en la presentación, donde tienen su página de paleo y también la plataforma que tienen creada. O sea que es un proyecto muy, muy completo, ¿no? También, cómo no, incluir las matemáticas en cuarto de, prima, de primaria, la matemática para para niños, para criaturas más jóvenes y hacerle que esté en un lenguaje sencillo. Además, también están hechos de forma accesible, donde lo, los recursos se leen, se, tienen una, otra capa de información diferente a la, que, a la que ya daría un texto simplemente o las imágenes, sino que está hecho con accesibilidad y, y con la motivación que requieren eh, estudiantes de, de esas edades. ¿no? Y bueno, también hemos querido reseñar este esta academia de crononautas, como la llama su su autor, que, que está diseñada en la Universidad de en la Universidad Autónoma de México, desde la portada hasta el hall de la universidad, donde va pasando una serie de de retos, de, de, reto, de recursos y vas aprendiendo de, de historia económica y al final se obtiene una credencial la credencial de crononauta que lo que supone es que um, han pasado por una serie de viajes en el tiempo, han ido recorriendo y recogiendo información y hacen un aprendizaje a lo largo de todo este escape room también como comentaba en este examen hackeado de matemáticas pues lo que consiguen es um, introducir los términos, los, los, los caracteres matemáticos dentro de la propia respuesta de, del examen y se consigue esa, esa duda, esa vulnerabilidad que encontraba esta profesora a la hora de, de, de, de crear, de introducir la gamificación en su disciplina en concreto. Y bueno, pues de todo esto hemos reflexionado muchísimo, hemos sacado muchísimas conclusiones y algunas que os comparto pues son pues que bueno pues eh, el, el concepto propio de, la, de gamificar se define como el que se apliquen los recursos propios de los juegos como son el diseño las dinámicas los elementos en contextos no lúdicos como son los contextos de aprendizaje y con ello se modifica el comportamiento de los individuos por supuesto que el comportamiento sobre todo la motivación se ha conseguido que se que, que, que se modifique para mejor y para conseguir esos objetivos que nos planteamos con, con el taller. Por lo tanto, las tecnologías digitales no han sido muy útiles, a la vez que suponían nuevos retos, nuevos retos pero esos retos que, que supone el juego de querer implicarte cada vez más para saltar, para, para superarlo, y también ha contribuido a que haya nuevas prácticas educativas innovadoras, que digamos que unos participantes con otros pues se han picado, como se llama en el juego, no, pa haciendo que su disciplina no se quedara atrás, que aunque fuera más teórica, pues también tuviera una serie de, de actividades dentro de, de ese aprendizaje que no fuera lo memorístico y lo reproductivo, sino que era algo con a partir de que tú podías también crear, no. Por lo tanto, encontramos que se generan nuevos espacios de comunicación y a partir de ahí, como decía, hay disciplinas que sí son más proclive a que se puedan, el, el profesorado esté más relacionado con los temas más tecnológicos, pues sí si se han creado comunidades de práctica donde se han puesto en común esas creaciones, esa, esos enlaces a espacios que, que, donde se puede desarrollar todo, toda esa temática y ha sido, pues bueno, pues como un, un boom, un, un pistoletazo de salida hacia encontrar nuevas fórmulas fórmula de, de innovar en la, en la educación y, claro, la gamificación, como no, ha jugado un papel muy importante en, la, en esa motivación del alumnado, en ese ir viendo cómo se desarrollaba esa simple historia con los dos personajes que no eran, pues, un, un dragón o un dinosaurio, sino que eran personas que podían, muy bien, podían ser ellos mismos, ¿no?, o podían ser el avatar que se crearan en un juego, todo eso, que ha hecho? Pues que se incremente ese esfuerzo, esa dedicación y, por supuesto, ese mayor rendimiento, porque a medida que veían un juego, querían compartir un juego mucho más elaborado, ¿no? Y una vez que vemos cómo se puede gamificar un interfaz, pues, pues huimos intentamos huir de esos entornos virtuales de aprendizaje más estáticos y lo que queremos son otros donde se puedan contar y sobre todo donde se puedan vivir historias, porque el, en, el, en la reunión esta del café, donde compartíamos las actividades que íbamos haciendo, pues resultó ser un espacio de diálogo, de comunicación, de crecimiento, de aprendizaje, y ya no te no te acomodas a ese foro estático donde pone y después vuelve a mirar, sino que quiere esos encuentros síncronos que tan necesarios son en estos tiempos donde no podemos compartir todo ese espacio. Bueno, y, y nada más, yo os dejo el, la presentación, la dejo aquí en, en el foro y voy a dejar de, de compartirla y lo que hacemos es que damos paso a las preguntas que habéis ido formulando en, en, el, en el foro y en las redes sociales, en, en el chat, y bueno, pues nos pregunta que cómo se han planteado los retos. Los retos, pues ya como os digo, por ejemplo, esto que pregunta Nuria, eh, los retos se plantean en función de los objetivos que se han diseñado en el curso. Si mi reto es que aprendan herramientas, pues yo les tengo que hacer ese paso por las herramientas, que al final de cada herramienta consigan por lo menos pues, eh, encontrar un reflejo en el juego, pero que yo he toqueteado la herramienta y he sabido en lo que me sirve y en lo que no, lo que no me sirve. no Y claro, nos dicen que... que que sí que vaya a fomentar la gamificación, sí es interesante fomentar la gamificación, y, y, y más que como me decían por aquí, que es que yo no tengo el reporte, por ejemplo, si hago un escape room en Geniali, de que mi alumnado lo haga, ¿no? Si, si estoy en un aula presencial, pues igual lo, lo estoy viendo, me voy por detrás estoy viendo que han llegado, por ejemplo, al carnet de gamifi, gamificador, ¿no? O de la sociedad gamificadora. Pero no tengo esa posibilidad de que, de hacer esa evaluación, cosa que también se compartió en este curso. Pero simplemente con que se comparta esa captura de, de pantalla donde has pasado por los tres retos, o los cuatro retos, o los que hayas puesto en el curso, y, y llegas a introducir las claves con las que te va a salir ese carnet, con las que te va a poder introducir un Google Formulario, donde puedes cambiar de plataforma, y en ese Google Formulario metes la clave para desbloquearlo, y ya puedes tener acceso a una medalla o a un diploma con tu nombre, porque le vas a poner tu nombre y te va a salir diploma personalizado, y tienes esa posibilidad de evaluar esos aprendizajes, de que por lo menos que se ha pasado a través de, de la herramienta, pero en este caso, más que evaluar, que hubieran pasado por la herramienta, la evaluación y el era ver los productos, y los productos los compartían, pues en esa en la plataforma de ALF o incluso en el Coffee Games este donde, donde se compartían experiencias. Bueno, pues se, seguimos. Esto simplemente es un inicio que, que las redes sociales con, con el hashtag de, del webinar, UNESCO de Comunicación, podemos seguir charlando y viendo que, otra, que otras cosas nos permite la gamificación. Muchas gracias a los organizadores del curso y, y vamos, voy a dejar de, de grabar. Muchas gracias por vuestra atención.